¿Cómo andan muchachos? Gracias. Bienvenidos, bienvenidos. Eh, ¿Cómo están? Buenas noches. La acabo de cagar completamente, monumentalmente. Jesús Abel, gracias. Jesús Abel Hernández, ahí está. Bueno, voy a quitar estas notificaciones. No sirven. Muchas gracias. No sirven. Loyita. Déjalo así. Voy a jugar con 15, repito. Le contesté a Mundo con el micrófono apagado. Estoy jugando en Play 4, güey. Voy a jugar contra la puerca. Eh, terminando jugamos aquí en la PC, güey, qué pedo. Y te, te digo, tú seguramente hoy has de tener 10 horas jugando ya, perro del mal. Y yo apenas con mis primeras eh, retas del día, ¿no? Y en plena medianoche, así que. Él es telible, él es telible. Jonas CM, gracias hermano. ¿Ya ves? Te ríes pícaro, porque sabes que es cierto, güey Me quieres reventar, güey Enfrente de todo mundo A <risas> lo mejor de 19 Con la puerca Arma la reta Aquí andamos ya Voy a jugar con la puerca, un FT-10 A ver qué sucede Saludos Saludos los van a ver en todos lados hoy Ya se darán cuenta Bueno, ya invité a la Puerca Ahí, a la, la Porqui Yo de inicio, estoy listo Ando entrenando para torneos, ¿no? Pues es que sí te creo, güey Leon Martins, gracias Yo no... Yo, yo no puedo ser competitivo, güey, por la falta de tiempo. Pero, lo disfruto igual. Gracias, León. Play 4 hoy, un ratito. Ya para dormirnos. Es tarde, es muy tarde no hay de otra Robert King y Terry Que prácticamente es la misma Es el mismo Edgardo Cuevas, Fírmala Jimmy ¿Cómo andas, güey? Muy bien. Ricardo Maqueda, gracias, viejo. Ricardo Cuevas, bienvenido. Bueno, a ver qué pasa contra la puerca. Ah, yo soy player 1. ¡Qué buen de <risa> Enrique Arámbula, gracias, güey. Los más rotos hasta el momento del KOF 15. Eh, no lo sé. Ralph. Ralph sí lo es. porro saludos dos creo que no no va a funcionarlo ya King y su soneo bueno la puerta usa muchas bolitas es este como le encanta jugar a este wey eh. mira así así no así lo van a ver atacar a la puerta Así nomás, así lo van a ver, les digo, y luego si lo, si lo esquivo, un Tornet ya lo conozco el juego de la puerta, nomás me tengo que acostumbrar, ha sido enfadoso es jugando el pinche Manco este, ¿Cómo andas, algún día se te quitará lo Manco, no, nunca güey. ni que fuera gripa. El Aster. ¿Por qué? Pues porque hace lo mismo siempre Y Ralph no tiene bolitas Por eso no pude atacarlo Valió madre. No lo quemó, la cagó. Qué asco me das, porca, güey! Ay, güey. Ya empezamos mal. Bueno, aquí vamos a poner Yo Y aquí vamos a poner Él Y va ganando 1 a 0 Ahí está Ferdinar, ¿cómo andas? Contra la puerca Apague la maquinita es que me da... Me, son, las, son las 12 de la noche, güey. ¿Tú crees que tengo paciencia, güey? Para andarle jugando así. Nunca va a cambiar ese vaso. Ready. Go. Ay, quédate descansando. No lo mató, aquí lo voy a matar. Uy, quedó muy lejos. No te voy a atacar Ya sé cómo eres No lo voy a atacar, ¿cómo andas? Bueno Buenas semilla presentes, saludos wey Buenas noches, ¿vas a venir o no perro? Kyle Está buena la roleta Frenética Venom strike, venom strike, venom strike Venom strike, venom strike, venom strike, venom strike, ven strike, venom strike, venom strike. Ay, puerca. 98 sí, ey, la csa acá no no como que onda güero como anda jugamos o qué? te da miedo Te da miedo sentir mi rigor. Te da miedo sentir la vía hasta la garganta, güero. <risas> Muy bien, bonito. Ahí está, me la pelas, me la pelas, puerca, uno a uno. Con Toy, tu King, enfadosa. Uno a uno. Saludos, Charles, ¿cómo andas? <coughs> Haz de pensar que estoy bromeando, güey, ¿no, o que estoy diciendote mentiras. Así lo voy a hacer como te dije, güey, al mediodía. Round one. Ready? Go! <tose> ひれ yes. yes. La vida sigue. Duró para chipdarba que madre. <tose> ¡Qué ¡Qué dos. dos. Ay, gracias 2 gracias. que ¿cómo andas? era la sorpresa Player que tenía. que le pegó vamos. quema quema cómo estás? Ar John también presente. Ar, cómo andas, Arke Rumble John. ¡Saludos muchachos! Salió madre. Ahora yo me regalé. Salió mal el combo. Me la pelas, puerca Cedillo, ¿cómo andas? Buenas noches, gracias, Neto Cedillo Bienvenido Muchas gracias, güey 2-1 Es que este vato le aplica Bueno, le juega todo a un combo, ¿no? Con, Key, con Terry y no, no es así. Es quemar las naves. Quitarle el mayor número de sangre posible y, y optimizar más tarde. Son Terry contra Terry, güey. Los dos están rotos. Uh, yo tengo una ventaja, lo manejo. Y caen todas. Ah. Ay, amor. Me dio el gancho sin querer. Vamos a jugar el estilo de la puerca, ¡Oh, papá! Puro zonero. <risa> Saliendo antes... ...de que mañana empiecen los Juegos del Hambre. Lo siento, güey. Qué feo es trabajar así de noche, güey. Bueno, salió el EX cuando... Cuando entré con las patadas abajo. No me salió. Si no le hubiese metido buen combo. Gracias, Francisco Lampar. Bienvenido. Buenas noches. Buenos días. cabrón la neta <risa> estás pesado pinche puerca wey <risa> doble que yo para que se te quite perro y la bichamos wey <risa> menos mal es el primer doble que yo que me toca hacer, hacer y ver yo físicamente Final round. Ready? Ready? Go. Go. Go. Mira, te comió el dos. Ya con eso. Entonces aquí yo ya lo puedo manejar. Yo ya voy a correr. Espesa, espes, pegarle tres pataditas. Y ya se acabó. Porque este wey se las quema. Se las queda todas. Güey. Una, ahí está, muy bien, a ver No, así no, viejo La cagó Ya con cualquier cosa le gano Ven Pa que se le quite, güey. Estoy jugando así pa que se le quite, güey. <coughs> se la estoy regresando con King. No más pa que se le quite, güey. Por cerdo, nomás más para jugar así, güey. Igual noche en impuestos Y es el mes de las declaraciones anuales De hecho mañana la tengo que hacer yo la mía A ver si, si, si cayó algo Bien dicho Mañana voy a hacer la mía Tengo todo el año fiscal trabajado Así que Algo bonito debe de caer Con la una Con una Que tranza con la pulmonía, <quatre> las de física es en abril, ¿cuál es esa web? O sea, hasta, hasta, hasta abril, hasta. Me abri... has to... tengo que esperar entonces un rato. Gracias por el like. Mira, no va. Ya hablar Cómo andan para los desvelados esta madre. Round three, ready, go. ¡Vamos, por ahí! marzo, era hasta abril entonces. Así era. Pero no tenía puesto con él. Muy bien full anal. They mm. their in that yeah. Aplicó la que yo. Puras pataditas débiles de tobar. Era ¿no? Y ahora vamos 3 a 2, Simón, 3 a 2, yo voy, voy venciendo. <coughs> Aunque creo que arriba dice el marcador. Ahí donde ven FT10, acá arriba, allá arriba. Creo que ahí dice 1 a 0, 2 a 0, <coughs> 3 a 2, también. <coughs> Para que no le hagan caso a este marcador aquí. Uh, sí, dice, pero lo estoy tapando precisamente en este FT10. Es por abajo! ¡Ay, yo soy de vida! Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Buenas noches. Entonces, ¿qué, lo ya? ¿Se traba o no? Contéstame, por favor. Vale, madre, mi rato! Vale, Without van Roman, sí, me dio flojera, wey. Me dio hueva, güey. ¿Cómo anda, Roman? Saludos. Un ratito nomás. Saluda en el otro Facebook, Roman. Igualito, Tepi 59. Salió padre. No quiso fallarse, en la, la seguró. Hizo bien 3, -3. That was a 3. a <tose> <Winner! tose> Estoy en el tepiverso, así es. Saludan el otro güey, ya sabes de qué color. Allá ando. David García, gracias por el like García <risa> de rebojo, David, saludos, buena madrugada, dice gracias Soy en el Tepiverso así, este Tepi se en todos lados Check eso Leo va todo por tener este Muy bien. Este es el top 15, así es. ¡Ay, la cagué! ¡No! ¡No puedo creer! ¡Cómo fallé! No así la cagué! me la ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¿Qué, ¿Qué tarjeta gráfica tienes? 16-60 Me lo guardo todo Te veo bastante bien el juego en su directo, gracias Gracias, gracias ¡Sí! Está muy fluido No pide mucho el 15 a la hora de echar los madrazos acá wey Te lo juro Lo no estás viendo ¡No! ¡La cagué! ¡No, hombre! puerca la neta, güey! Eres bien... ¡Ay, güey! No sé, no sé qué decirte, puerca, con ese error. ¡No, no, no! no ¡Claro que no, Roman. Lo que pasa es que... ...pa' que te suscribas, güey. Por eso, güey. <ríe> Nada más. ¡Tara! ¿Cómo andas, Tara? Me gusta cómo se ve el stream... Los de la 2002 que hacen stream COF 15 se ve raro. No te entendí, pero me gusta cómo se ve su stream. Los de la 2002 que hacen stream de 15 se ve raro. Ah, o sea, los, los, los, los, los, los navajeros que juegan 15. ¿Cómo andas Tara? Saludos, güey. Saludos mijo, mijo, mijo, mijo, mijo, Tito. <ríe> a ver cuándo vienen los de Chihuahua acá a jugar, güey, abregón. Estamos cerca, eh Saludos Solo de bancos, así es Leo, ¿cómo andas? Comandante Comandante del, de los Grilleros Kof, Deberían de ir al pechón 1. Sí, güey. También cerca. Nomás que estos datos... Yo, no sé qué onda. Ten. Ten. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. No. Los de la 2002 se ven como media pantalla Nada más Y aquí se ve casi completa. Oh, eso sí, güey es que eso... Sí, güey Le dejan un, ori... un orificio así grandote, güey no, Yo no sé qué, qué onda ¿Por qué hacen eso, güey? O sea, la gente cree que son guapos o qué onda O sea, o, o no sé qué Qué gana en que los vean ¡Media pantalla ellos! Güey. No me gusta eso ni... ¿Qué más hizo la caer por estar hablando? Por cierto... ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Que se calle! <ríe> ¡No, me agarró! Salió madre La forma Es que esos vatos No sé qué onda La forma en que responde Es porque no le caen los TN porque no quieren los mancos Lo repito wey Todo el mundo está invitado Chihuahua está muy cerca eh, De aquí donde estamos Y en un solo camión llegan muy rápido Cuauhtémoc Se suben ahí y se trepan el camión en, en Cuauhtémoc Chihuahua Está a 20 minutos de la capital Donde son estos güeyes Y en breve llegan O oh, todos se trepan en una camioneta Y llegan un ratito ¡Totos! Ah no pero No no no o inclusive nosotros, ¿no? También podíamos ir. Pero pues ellos no hacen nada, güey. No te puedo creer cómo la cagué. ¡Ah! Puerca te guardando las barras para meter un solo combo Perro, 5-3 <risa> Así es El 26 de marzo muchachos, 12 se pierdan El Pichon Cups en su décima Edición, de hecho Stroke estuvo En la novena edición acá con nosotros Nos pusimos una muy buena jarra aquí en mi casa Aquí donde nos están, aquí donde me están Viendo en el cuarto Este cuarto que está aquí atrás, bueno pues ahí Ahí nos pusimos una jarra Perrona aquí Stroke y su servidor junto con Taquito, güey, del God Team, El líder y, y bueno, tan buena estuvo la, la, la Pichon Cup 9 que yo no me acuerdo Güey, me puse una, una muy buena borrachera ese día No, hombre Bien a todisísima madre Ya lo trae Steppe, dice El juego, más o menos, más o menos No, no, o sea, soy, soy principiante, güey Pero la puerca es más, güey Aferrado por pues, esa cuerda. Ese es el rollo No me acuerdo De la final del cop 13 güey, Del pichón cop 9 Dicen que la narré con el stroke <risa> Y hacen de imaginar cómo estaba Yo El Chris de mundo El otro día me hizo un pedazo No pude con el Chris de este güey. Así fue. ¿De dónde es la puerca? Play. Mexicali. A menos FTV veo que no tardan como 12 horas sí. Ah, no tenía otra barra. Canchito por favor. No lo hizo. Tampoco terminó regalándome. Cancho. Claro. Cómo Ah, me... ¿Cómo le pegó? ¿Cómo andas el que ¿Qué le reto de nivel? Pues no sé, güey. Yo no más veo que haces combos, güey, pero pues no juegas. Deberías de jugar, perre. ¡Octubre! ¡Octubre! <tose> Hasta que tú te dignes a jugarle a, a Hakan Eliucito, a ver si es cierto, perro ¡Pum! ¡Estúpida! ¡Ajá! Ya me la sé, ya me la sé, ya me la sé. de jugar, perro, dice. Alan Nahuatl, gracias, saludos. Buenas noches. Ya me la sé, puerca. Ya me la sé, perro. Ahí me regalé Ahí está, ya entré Uy Me tiene, me tiene, me tiene. No, ¿Qué hice, güey? No le tiré el pasada fuerte. Te la pelaste. La hora golden, así es. Oh, Johnny, right there, Johnny, ¡Es Johnny. 6-3, 2 no, la puerca, güey Es que se queda con todos los pinches recursos Yo no sé, quiere quemarlos todos En un solo combo, güey Está bien, güey Todo lo quiere hacer en un solo combo este, güey Para empezar, ni quita el 100% O sea, no se sabe el combo de 100% Al único que solo he visto aplicar Es al caín el de Terry. Round 1. ready Ah, qué buen cambio de, de guardia. Se rifó, se rifó. Cómete eso, perro. Cómete eso, perro. Ahí está. Ya 30 superes empezando. Sí, la, la riega, güey. La caga este vato, ¿no? Al querer hacer todo en, en un solo ataque. ¡Mira per, mira Puerca! mira puerca, yeah! mira ¡Tarde, güey! ¡Muy tarde! No quema los recursos. Ahí está. No los quema, güey. Se los queda toditos. Y por eso... Nada más por eso es que le estoy ganando. No optimiza. Damos, Daniels, gracias Digo, tienes cinco barras Quema dos para chingarte a Ralph con un single Con la pura barra rosa Mete un Gizar y se acabó Un combo de 5 hits básico Vámonos, pelas Ralph Te quedas con tres barras Y le quitas el 70% a mi Terry Con un combo, güey Pero estás aferrado a quedarte con las cinco Pinches barras para jugarle a mi y ni siquiera las usas, güey. Terminas muriendo con. con 3. Hoy yo te voy a enseñar a jugar. Esto es básico. Tienes los nuevos go. ¡Uy! Casi regalo! <risa> ¿Cuándo vas a jugar en play? Estoy jugando en play ahorita, güey. Precisamente. Ahorita estoy jugando en play. La puerca no tiene juego en PC. No, no, no. ¿Ready? Primera vez que lo veo hacerlo bien. Barrido y rápido con un tornado kick. EX para acabarlo. Se quedó sin recursos. Hora de atacar. ¿Qué pasó? ¿Qué fue ahí? No me digas que... Yo lo hice bien antes de... Bueno, la cagué. El mono no miente. Falló la mano. Porquería de juego con King. Qué bárbaro. No sé qué pasó ahí. Bueno, Overhead. Excelente. Aquí, aquí era. No. Voy a ganar pura madre aquí. No te lo puedo creer, dijera la fuerza, así es. Comando Gilberto, gracias. Muy cerda su Puro soneo. temblando la puerca, güey! ¡Está temblando la puerca, güey! Y mira la sangre que tengo, güey. ¡Está temblando la puerca, güey! ¡No sabe qué hacer, güey! No lo puedo creer, güey. ¡Está temblando la puerca, güey! <risa> Está temblando, güey Está ofuscado, no sabe qué hacer, güey No lo puedo creer wey. <risa> Está temblando, güey, la puerca No sé qué pedo, o sea Para que vean que no les estoy diciendo mentiras, ¿eh? Saludos, dos preguntas. ¿Qué tal te ha salido el tablero Madcast? Está muy bueno. ¿Qué día subiste un combo obsidian? Sí. Este, el obsidian lo vendí rápido en el momento. Y el Madcast salió muy bueno. Te lo recomiendo. Acabo de venderlo, güey. Se lo vendí a líquido. Prepárate para el No, no, no, hermano. Lo que pasa es que la puerca, güey, es el... Es el... Es el manco. <risa> Llegó bien fibra en la mañana. Te va a ver una sorpresa, Le noche Pues la sorpresa es esta, güey. lo más manco que nunca, güey. Eso. Muy bien Oscar Mancilla no trae nada coche y Pues parece que no A ver tu tablero de Play 4 Aquí está Es el que le compré a Joe Silva en un hackpad de PlayStation 4 palanca y L botón de sangua nada ah, del otro mundo 3500 pesos bien invertido nomás por la palanca y L que no, no hay tableros especiales con palanca y L bueno, sal de Mortal Kombat está horrible parece un, un, un Féretro. Está enorme. <risa> Gasté en este 3500. Tengo un campo cristal. Ya tengo líos con la palanca botones. campo que cristal nunca me ha gustado. Sobre todo por los botones laminados, Luminosos. Nunca me ha gustado los botones luminosos. ¿sí? Los, los tangos firmes. ¿sí? No son de color. Esos son los bueno. Eso es. La quemó toda y bien. qué fuerte. Hasta parece que sabe. parece que se acabó mi racha Como de 5 victorias consecutivas Aquí va a quedar Ah, buena No, me regalé intentó activar la, el back No, no pudo oh, que bien saltó. Listo, estaba muy difícil eh, trae micros. Micros. No, no son sensores. Son Ahí está el tablerito. Mira. Tablero hechizo. La tabla sin chiste. Muy bonita. Por cierto, toda negra. Muy lujosa. Botones sangua. Amarillos. Palanca. Y L. Original. Industrias Lorenzo. Listo. No hay más. Y el hackpad. Un control de play 4. La placa convertida a una PCB. Así de sencillo. Y con eso, <coughs> ¿qué te recomiendo el Cuamba Cristal? Cambiar los botones, ponerlos sólidos de un solo botón. Y en la palanca, la palanca es creo. No, es Cuamba. Cámbiale. Dale servicio a la palanca, güey. No es muy caro. Cómprale. Grafita. <risa> Cámbiale los micros quizás. Todo necesita mantenimiento, mi amigo. Quedó parado. ¿Estás en vivo? Sí. Que bien, bien entró. Ando lejos, saludos. ¿Cuándo saldrá una así para Play 5? No sé, más queda... No sé wey <risa> Santillán gracias <risa> Nunca he grabado, nunca he grabado en Doleta pues. Siempre son en vivo ¿No te estaría mejor un Fighting Brook? Puede ser Pero controles descompuestos de Play 4 donde sea consigues y muy baratos wey Por 200 pesos Me arma una Brook Mencionan en el Play 3 y en Play 4 pues ¿Qué mamón está pende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 Oye wey, tenerte que perseguir la neta no, porca. ¿Y no más este barco. No, qué cocinero. Javier Castalleda, saludos. Voy a echarle un vistazo. Se ve mucho mejor de lo que esperaba a sí. ti. <risa> Tú haces el hackpad, yo no, lo hace Mr. Go, mi amigo, Diego. Diego Go. Cague. Uh, me salvé. Eh. Ocho. 8 Mejora todo lo de Coca 14. Te tengo donde quería, perro Ya me sacaste. La cagué dos veces ahí. Ay, perro. Uy, la cagó. Me dio vida. La cagó unas retas, que dice Dan Moreno. Ahorita, 9 a 4. Me dio vida y pagó caro. Vamos a intentar dejarlo en 20 uñas para que se le quite al perro. En 20 uñas para que se le quite, güey. Mira, puerca, mira, puerca. Sigue hablando. No, ya hay que ir a dormir, güey Es la una de la mañana, ya No jodan Quiero trabajar temprano 80 estrellotas en lo que va del mes Dos días Round Está bien you <sharp inhale> <sharp inhale> ¡Ah! ¡Mira pues! Este no la <risa> ¿Ya vas a cerrar? Yo creo que sí, güey. ¿Tres? ¡Tres! Ay, Diosito Santo, así es, ando lejos, me entregué de que te son una cosa ¿Qué es güey, ¿Cómo hago eso? Ayúdame y con gusto lo hago wey. Nunca. ¡No nunca. nos vamos a ver Y también uso a Ralf, está hermoso, sí, está muy bueno. Tiene mucha sangre Puede vencer. Creo que me Oh, <laughs> Imaginé una, a ver si le entraba. Muy soneador Es bien asqueroso, güey. Eric Estrada, gracias. La neta, güey. Me da hueva el juego de la puerca, güey. Sobre todo con King, pero pues... Así juega él, ni modo. No hace otra cosa, güey. Y es muy rápido el Venom Strike de King. Entonces, uh... Vamos a escucharlo, escucharlo, escuchar Venom Strike, Venom Strike, Venom... Strike, Venom... Te tienes que acercar, sí o sí. Bien calculador, ¿no? <tose> Definir lo que tengo que hacer, Enrique Jarrín, gracias, güey. La cagó. Voy a correr. No voy a aplicar la de. lejos, pero pues hoy me quería quedar un poco más Eso yo no lo sé, Mancilla Apenas tú, güey Yo no puedo opinar al respecto, güey Ya va a empezar Ay, que bien aquí barra <coughs> ¡Autemísimo! Así es. ¡Ready go! ya va a empezar. <risa> turno un ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú no! pinche madre, y te aguanté todo el round <risa> <risa> dos cerros <torno risa> seguidos a poco wey A acabarlo de una vez Ando lejos Gracias por like Compartió Gracias wey. Fred fue el que dejó su like Gracias Fred. ¡Nombre, papá! Ni de pedo un, un Rising taco. Ni de pedo. ¡Oh! ¡La cagó! Rito Especial. y super... Hizo un super. hizo un super y la cagó. Listo. Puerca, eres mi hija. Todas las veces que quieras. ¡Me la pelas! ¡Me la pelas, Puerca! Tanto que estuviste... Mira, Puerca. Mira, güey. Mira, güey. Aquí está el nombre de tu padre, güey. Aquí está el nombre de tu padre, güey. Eh, Puerca. Me la pelas. Listo. A dormir muchachos. Muchas gracias. Ya le pusimos en su madre a la puerca. Lo dobleteé, nomás. Tranquilo. 10 a 5. Tranquilito, sin mucho problema. Sin despeinarme. Ya bien. Así que, ¿qué más se puede decir? Mira puerca. Mira puerca. Me la pelas. Me la pelas. Me la super pelas, puerca. Su llega, gracias. ¡Me la super pelas! ¿Escuchaste, puerca? ¡Me la pela. Sigue soñando con King todas las veces que quieras, güey. Asqueroso. Asqueroso. Asquerosísimo. Nos vemos. Pásenla bien. Buenas noches. Descanse. Nos mañana, muchachos. Gracias, gracias, gracias, gracias. Dejen ese último like, por favor. Ya para irnos a descansar. Una de la mañana. Por acá. Aquí está una, una palanca IL disponible. Aquí tengo una. Saludos eri gracias güey. Este, sale. <coughs> Adiós. <coughs> Pásenla bonito. Puerca. Puerca, mira, puerca. <coughs> Sin leche. Nos vemos. <risas> Beso para todos. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias morros. A descansar. Agradecido con todos y cada uno de ustedes. Vamos a dejar el intro. Yo soy Tepi, pasela bonito. Bye, bye.